de esta dedicada a buscar en fosas clandestinas y precisamente para analizar esta preocupante situación de un número tan alto de personas que continúan desaparecidas tenemos en vivo desde la Ciudad de México a Ana Lorena Delgadillo quien es directora de la Fundación para la Justicia, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros Hola Carolina, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Igualmente, y queremos entrar eh, en detalle a qué se debe este gran incremento de número de desaparecidos en México. Y por otra parte, esa cifra del gobierno que ha reportado, eh, ¿qué ¿crees que es la más alta o que lo que están reportando no es exactamente ese número que muchos piensan que es mayor? Mira, definitivamente estamos ante el fracaso del Estado mexicano para prevenir y para investigar los casos de desaparición. Me parece que, como lo ha cualificado diversas agencias de Naciones Unidas, lo han hecho de una manera muy exacta, primero diciendo que esta es una tragedia y después diciendo que este es el paradigma del crimen perfecto. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que ha dicho también diversas oficinas de Naciones Unidas es que hay un patrón prolongado de impunidad y un patrón crónico de impunidad. Esto significa que frente a más de 100 mil casos de desaparición, en el país solamente hay cerca de 35 sentencias de personas que... ...que han cometido este delito. Entonces, de lo que nos está hablando en concreto, una de las causas tiene que ver con el fracaso del Estado mexicano para prevenir y para investigar. Mientras, mientras haya impunidad, el mensaje que se está mandando es que la violencia está permitida. Y mientras haya impunidad en las desapariciones, el Estado mexicano las está permitiendo. Es verdad lo que dice el presidente, de que hay un esfuerzo en el tema de búsqueda, pero no hay ningún esfuerzo en cambiar las fiscalías. Hay un fracaso rotundo por parte de las fiscalías y sobre el número que se reporta, las familias aceptan que el número es, no es el número correcto porque hay mucha gente que todavía tiene mucho temor de acercarse a la fiscalías a denunciar. Entonces, este es un número aproximado. Por ejemplo, en el tema de migrantes, nosotros que defendemos a población migrante, no hay una cifra exacta de población migrante desaparecida, no sabemos cuántos, a pesar que en el 2009 y en el 2010 salen dos informes donde se reportan cerca de 20 mil secuestros de migrantes ocurridos en dos periodos de seis meses. Así es, escuchamos hace poco la eh, respuesta del presidente eh, Obrador, pero ¿cuántos casos crees que se pueden resolver y para hacer justicia precisamente con la organización que representa, donde estas historias se repiten una y otra vez? Mira, Carolina, lo que nosotros consideramos es que mientras no haya esa transformación de las fiscalías, no va a haber resultados. Uh -huh. O sea, tú puedes tener una búsqueda muy exhaustiva, pero si no hay un trabajo de investigación y de sanción, como te digo, el mensaje que mandas es que está permitido hacer esto. Entonces, lo que nosotros hemos considerado, junto con otras organizaciones y con familias, es que una situación extraordinaria requiere mecanismos extraordinarios. No, no vamos a esperar a que las fiscalías tengan la capacidad para investigar. Y lo que se requiere es un mecanismo extraordinario, pues parecido por ejemplo a la Comisión contra la Impunidad que se hizo en Guatemala, en este caso específica para el tema migrantes, donde podamos tener la colaboración de instancias internacionales que ayuden a encabezar una verdadera lucha contra la impunidad en estos casos y también apoyen en la búsqueda. Bueno, así es. Muchas gracias, a Ana Lorena, por estar con nosotros y analizar este problema que muchos estamos eh, a la mira de todo esto. Muchas gracias. gracias. Bueno, vamos a tomar una pausa y volvemos con más noticias de Noticias 24.7.